Antes de que comencemos con las dos noticias de hoy, no se les olvide suscribirse a este canal. También activar la campanita de notificaciones para que siempre les llegue la noticia y estén todos los días actualizados. Y por supuesto, compartir el canal con sus amigos, con sus familiares, con sus conocidos en redes sociales. Y de esta manera seguir generando más amigos, más personas que quieran hacer parte del cambio. Ahora sí, arranquemos. Ya no más salidas en falso. Estados Unidos reitera su compromiso de revisar las sanciones contra Venezuela si avanza hacia la democracia. Fue así como el presidente Joe Biden indicó que la persecución contra miembros de la oposición dificulta que Nicolás organice las elecciones de noviembre en pie de igualdad y esto trancaría el proceso de las sanciones. Kevin O'Reilly, subsecretario adjunto de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de Estados Unidos, mostró este martes el compromiso del gobierno de Joe Biden de revisar las sanciones que pesan sobre Venezuela si el gobierno dictatorial chavista avanza hacia medidas que garanticen elecciones democráticas libres y justas. Dijo el alto funcionario diplomático en la intervención de un evento organizado por Atlantic Council lo siguiente Si vemos medidas sinceras e integrales que avancen a Venezuela hacia la seguridad, la democracia y el Estado de Derecho para que el pueblo venezolano se exprese en el marco de un sistema justo y equitativo, revisaremos posiblemente nuestras sanciones. La prioridad humanitaria para Estados Unidos pesa y recordó que el Departamento del Tesoro levantó el lunes algunas sanciones relacionadas con el gas propano en Venezuela. El paso se dio para ayudar al pueblo y dijo moverse en esta dirección en las cuestiones de salud y otras. Esperamos que pueda ayudar en las cuestiones políticas a largo plazo y ayudarles a vivir un poco mejor. Así lo indicó remarcó de forma paralela que entre los principios fundamentales de los programas de sanciones de Estados Unidos se encuentra la inquietud de incentivar acciones y no castigar. O'Reilly también se refirió a la celebración de las elecciones regionales en Venezuela de noviembre, que tendrán lugar el 21 de noviembre y con ellas se renovarán todos los cargos ejecutivos y legislativos de los 23 estados y de los 335 municipios del país. Aún así, O'Reilly mostró su escepticismo porque Nicolás tenía intención de organizarlas en pie de igualdad después del intento de arresto del líder opositor Juan Guaidó y la detención de Freddy Guevara durante la jornada de este lunes. No estamos de acuerdo con este tipo de acciones en contra de estos líderes políticos, esto es inaceptable. Así lo confirmó, subrayando el apoyo estadounidense a un gobierno pacífico, estable y democrático en Venezuela. Por eso reclamó y a la vez mostró su rechazo que Nicolás y sus partidarios dicen de manera pública que tienen interés en realizar elecciones y sin embargo este tipo de situación demuestra que no hay seriedad y ha pedido que estas acciones acaben. Esta situación con la oposición dificulta la posibilidad de demostrar que Nicolás y sus seguidores van a permitir unas condiciones en pie de igualdad. Necesitamos elecciones creíbles, transparentes, también a nivel local. Roberto Picón, rector del Consejo Nacional Electoral, aludió a la importancia de las elecciones de noviembre porque las condiciones electorales se han venido deteriorando desde 2016. Ahora, si se logra la participación de partidos políticos que se han abstenido desde 2017, sería posible construir un escenario que permitiera comenzar a construir la confianza. De esta manera lo detalló Picón. También el rector del CNE ha valorado la detención de Guevara y ha hecho hincapié en que estos sucesos, en lugar de contribuir al proceso de distensión, alimentan la antinegociación. No contribuyen a la recuperación de la institucionalidad, agudizan el clima de temor, violencia y descomposición social que vivimos. Así lo confirmó él. Otro tema que se abordó fueron las negociaciones que la represión venezolana mantendrá con la oposición de México, mediadas por Noruega. Nicolás ya ha condicionado su participación en la mesa al levantamiento de las medidas coercitivas de Estados Unidos y la Unión Europea. Luis Almagro ha lamentado que en las negociaciones no se están planteando temas de Estado y entre ellos ha enumerado la disolución de las Fuerzas de Acciones Especiales, de los colectivos armados o el freno de la deforestación del Amazonas. Cuando no están los problemas de fondo no se están resolviendo. Así es asistir. Respecto a las elecciones, Smolansky ha indicado que no se puede tener una elección por tenerla. No se puede pedir a la gente que vaya a votar porque vaya a votar. Pedir a los ciudadanos cuando no hay condiciones es de ser deshonesto. Así lo dijo. Y bueno, nuestra próxima noticia. No hay otra forma. Por eso el grupo de contacto internacional pidió la puesta de libertad de todos los presos políticos en Venezuela. La única salida de la crisis en la nación caribeña es la negociación política y remarcó que apoya el establecimiento allí de una oficina. Permanente la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Se está pidiendo aceleración, por eso los miembros del Grupo Internacional de Contacto reiteraron este martes su preocupación por Venezuela y apelaron a los actores políticos y a la sociedad civil para avanzar con urgencia y buena fe en la resolución de la profunda crisis política, económica y social que atraviesa el país y que afecta a toda la región. Recordemos que el grupo internacional de contacto integrado por Alemania, Argentina, Costa Rica, Ecuador, España, Francia, Italia, Países Bajos, Panamá, Portugal, Reino Unido, República Dominicana y Uruguay expresó así en un comunicado. Que no hay más, la única salida de la crisis es la negociación política y establecer urgentemente un diálogo inclusivo dirigido por los propios venezolanos que conduzca a las elecciones creíbles, libres, transparentes, de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales de Venezuela. Todos los que participan como miembros del GIC coincidieron en que apoyan los renovados esfuerzos de diálogo en aras a una salida pactada a la crisis y llaman a ambas partes a participar de forma constructiva en la mesa de negociación. También reiteraron su llamado a la unidad de las fuerzas democráticas de la oposición. La salida de la crisis exige compromisos difíciles y una amplia concertación para lograr una transición hacia la democracia, la estabilidad y la prosperidad. Así lo afirma. El GIC emplazó al gobierno dictatorial de Nicolás en Venezuela a garantizar los derechos civiles y políticos, la libertad y la seguridad de todos los actores políticos y la puesta en libertad de todos los presos políticos incluyendo a los que se encuentran en situación de arresto domiciliario, así como el fin de la intimidación contra los actores políticos y la sociedad civil. A la vez apoyamos el establecimiento de una oficina permanente de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Venezuela. Luego la convocatoria a realizar para las próximas elecciones locales y regionales los miembros del GIC urgieron a seguir dando pasos para que las condiciones electorales cumplan con los estándares democráticos propios de unas elecciones libres, justas y transparentes. Esto también incluye a los socios regionales e internacionales a dar una respuesta común a la situación en Venezuela, en particular apoyando a un proceso de negociación. Ya terminando, los miembros del GIC remarcaron su profunda preocupación por el deterioro de la situación humanitaria en el país y en los países vecinos, agravada por el contagio de la pandemia. Y bueno amigos, ha sido finalizado hoy estas... Dos importantes noticias, así que no se les olvide como siempre suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones, compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales para que más nos conozcan, más hagan parte del canal. Como siempre es un gusto y hasta la próxima, chao chao.